abre las puertas y muchas gracias también a nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, que nos ha dado pues la oportunidad de poder estar nuevamente al aire con todos nuestros oyentes en el programa que más espera la audiencia, que más espera el departamento el único debate, hace 20 años estamos haciendo el debate, el superdebate y, y en televisión así que muchas gracias al doctor Aníbal le deseamos muchos éxitos, fuerte a esta hora por a, controlando Dabeiba. En Dabeiba, mejor dicho, la ola invernal ha causado unos estragos lamentables. Pero gracias a la curiosidad, el gobernador ha estado ahí presente con su generosidad y, desde de luego, pues ayudando a todas las personas que en este momento están atravesando por una situación crítica. Y, desde luego, desde que todos podamos ayudar en todas esas cuentas que está presentando el canal para ayudar a los damnificados de David y de todo el departamento, porque por ahora también en, en, en Urrao, Urrao también fue devastado. Pero de todas maneras estamos con todos ustedes. Muchas gracias a, también, quiero agradecerle especialmente a, a Valdir Ochoa que. Nos ha colaborado mucho también en el empalme para que nosotros podamos reanudar nuestro programa a nuestro gerente del canal, el doctor Uriel Sánchez. Muy, muy agradecido, muy reconocido con usted, doctor Uriel, porque usted realmente es pues, gran ejecutivo y siempre ha estado ahí para darnos la mano. Lo mismo también que queremos agradecerle a don Abacú Vázquez, que es eh, el gerente comercial de Mercado de Teleantioquia. Así que a todos ustedes nuestro reconocimiento y gratitud y aquí estamos para iniciar el debate como siempre el debate pues aquí analizamos todos los temas sobre todo con Nacional y Medellín hay fútbol en todo el país pero, pero nos gusta a la gente le gusta saber qué pasa con Nacional qué pasa con Independiente Medellín y nosotros estamos precisamente para contarle a la gente qué va a pasar de entrada les quiero decir que voy a re... hoy entre los que me llamen tenemos las líneas telefónicas y ahí qué líneas vamos a utilizar hoy para, para que la gente llame ahí están el 232-4604 y 018 5015 Marquen esas dos líneas. Entre los que ya me voy a regalar, vea, porque Colombia juega el martes, ahí tengo la camiseta original de la selección Colombia. Vamos a estar obsequiando la camiseta y el reloj. Este reloj, vea, este reloj espectacular de Di reloj Di Mario, la precisión suiza. Es un super reloj espectacular, que voy a estar entregando hoy, y la camiseta de la Selección Colombia. ¿Quién se la quiere ganar? Llame a nuestras líneas telefónicas para que participen de estos dos premios. La camiseta y ese reloj que vamos a estar entregando. Di Mario, Di Mario, la precisión suiza. Mire ese reloj, Di Mario, ¿qué hora es? La precisión suiza. Entonces, estaremos entregando ese bonito reloj entre las personas. Que nos llamen ya al 232-4604 y 01 8051 ¿Se quiere ganar el reloj? Di Mario, aquí le voy a decir, aquí le voy a decir, ¿qué tiene que responder? ¿Cuál ha sido el triunfo más representativo de la selección uruguaya en un mundial? A ver, a ver, cómo ¿cuál puede ser? A ver, Uruguay, el triunfo, Uruguay ha sido campeón varias veces, dos veces, pero hubo una que nadie olvida y que tiene hasta un título ahí muy importante. A ver una pista, le damos una pista. Oh, vivo un directo. Ah, oh sí, oh, do, du, do, do. boy. Oh, Brasil, ah, Brasil, Brasil, Brasil, los campeones del mundo. Pero allá se ganó, se ganó un título. Pero qué pasó? Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Gusto poderles presentar a esta hora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 Dale camino, buenas, buenas noches, bienvenidos para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Hay muchas cosas para tratar En el día de hoy La, la, la primera para mí Salió el técnico De la selección Colombia A decir Que Uruguay le ganó Por culpa del árbitro Uruguay les ganó por culpa del árbitro. Es que, es que... ¿Y malito, usted por qué cree que le ganó Uruguay? una diferencia de tres goles... Sí, eso es. Más. por culpa del árbitro. Señor técnico de la selección de Bavaria... Eh, perdón, de Colombia. Usted que menosprecia el fútbol profesional colombiano, que escúpese encima del fútbol profesional colombiano, que no le importan los jugadores que actúen en un campeonato colombiano de fútbol y usted representante del fútbol colombiano... Va a salir con el cuento que después que le meten tres goles a cero es por culpa del árbitro. Es por culpa del árbitro, señor este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Porque es que a mí sí me da mucha... Mu... Queiroz, me, Carlos me, Carlos me, da, me da mucho dolor Carlos Queiroz. que aquí hay unos muchachos colombianos que actúan en el fútbol de su país y no tienen derecho a nada porque la selección Colombia tiene la puerta cerrada a la gente que está en el país. Bueno, eso se basta en las esferas sociales de nuestro país. Otro segundo, Temita. Estoy notando muchos de los equipos clasificados a la liguilla muy cansaditos, arrastrando las piernitas. ¿Lo dice por nacional o qué? Para evitar eso, para evitar eso, es que en Atlético Nacional el técnico saliente, ¿cómo es que se llama? Que ya también se me olvidó el nombre. El técnico saliente que, que dejaron cesante a ocho días hace rotación. Para evitar que un Tolima que va ganando 2-0, acabe prendo 3-2 porque las piernitas les hacen flip -flá. El América, flip -flá. Muy cansaditos. Y si los jugadores de Nacional quieren y son seriecitos sí. y les interesa, ellos que no tienen encima toda esa carga de partidos que han aportado las nóminas titulares de los equipos en contienda, Pueden ganarse el campeonato siempre y cuando ellos quieran. Y el otro día me imagino que sí le compete al señor Osorio, ¿no? Salió su técnico, el Deportivo Independiente Medellín. ¡Qué tan raro, hombre! Los equipos de Antioquia sin técnico ¿no? En estos momentos. En estos momentos sin técnicos. Y el rancho ardiendo. Y hablando de los procesos y los proyectos y los planes. Y que hay que... Eh, eh, ¿Qué técnico? ¿Por qué no dejan que los técnicos hagan los proyectos y los procesos? Un técnico hace un proyecto en, en, en un mes. En un mes. O cuando a un directivo contrata a un técnico, yo me imagino este diálogo. veo. Yo te traje para que trabajes con los pelados. Es un proceso a tres años. Es Raúl Giraldo. Y entonces dice por allá el consueta. Sí, tres años que nos ganaremos la Copa Libertadores, la Copa Suramericana, no. etcétera, etcétera. Si lo, si lo va a cumplir con contratando técnico a dos meses. Y en, y en la verdad del frente están igual. En la vereda del frente están igual. Cada semestre cambiamos de técnico y nacional. Entonces, ¿para qué están, pues? Pero ¿Para González. qué están, señores directivos? Pónganse serios, porque los ranchos se están quemando y ustedes muy llorondos estando técnicos y gastando plata a tutiplén. Plata tutiplén para contratar técnicos, pero no plata tutiplén para contratar jugadores. Listo, señor González, veo que usted está muy dolido porque le echaron a Juan Carlos Osorio. Mire, la cuestión de los técnicos en el fútbol hoy en día es la siguiente: un técnico que llega a un club, por ejemplo, un extranjero que contrata Nacional de Medellín, llega aquí al fútbol colombiano, pierde siete partidos, que generalmente los pierden. Mientras se adaptan, mientras conocen la plaza, mientras conocen el país, los jugadores son 7 por tres, 21, son 21 puntos y se clasifica con 30, ya perdió la mitad el Chao. señor Osorio Eso estaba clasificado le pasó a después de salir triunfante con el Tolima y fue al Junior y a los dos meses le dieron el ácido a, a nuestro amigo de la equidad Alexi García salió triunfante de la equidad y fue a dirigir a Junior, igual Siete partidos, una patada en el trasero y fuera. La porque ya aprendieron la No, junio. es que es así. Ya es. La aprendieron. Por eso hay que contratar técnicos que conozcan el sistema. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al Superdebate. Y nos complace saludar. ¿no el sé? señor Osorio ¿Usted qué estaba ¿Usted piensa que, que su técnico hoy renunció o lo echaron? ¿Usted qué cree? y, y usted Pues yo no sé, yo creo que a él, que a él lo echaron. Pero traje el tapabocas de los 107 años. 1913 fue fundado Independiente de Medellín un 14 de noviembre por el señor Alberto Uribe Piedrahita. Ah, yo creí que era ese tapabocas que levanta tapado la boca. Usted para que no hablara del Medellín. No, Ufa, que era eh, no oiga, seguramente oiga, oiga, los directores de Medellín. Pero, pero ya que me pregunta por, por el señor Javier Álvarez, primero yo creo que a él lo sacaron. Porque ayer supe que hubo una cena, una comida después del partido contra Envigado porque peor no se puede jugar y peores resultados no se pueden tener. Así que el señor Javier Álvarez se tenía que ir porque no consiguió absolutamente nada. Y ni siquiera con esos pelados. Porque donde uno diga siquiera lo que está diciendo Gamero a esta hora, quedó eliminado. Quedó eliminado y no le sirvieron los goles de hoy a, al equipo de Gamero. Pero tiene peladitos, tiene muchachitos que van a ser figuras del fútbol colombiano. Bueno, pero ordenemos... En cambio, a Medellín, a ver, a cambio a Medellín, no. Entonces, ordenémonos en el caso de Independiente Medellín. No, mire. ordenemos primero, hablemos de Colombia, luego hablamos de Nacional y Medellín. Bueno. Para ver, porque a usted a usted le parece bien lo que hizo el técnico Queiroz, le fue mal... Eh, o sea, uno perder 3 a 0 es un, de local, eso es como un resultado saca técnicos. Sí, no y, y no se podía jugar más mal, porque yo creo que en la vida, en la vida es el peor partido de Colombia. Es más, estaba escuchando estadísticas que dicen que hacía como 80 años nosotros no recibíamos tres goles en condición de local para una goleada de esas. Y el señor Queiro no le puede echar la culpa al árbitro, porque está bien que el penal que nos pitaron no... Lo vimos. No lo vimos por ninguna parte porque el señor Murillo mete la pierna y el jugador de Uruguay se le va encima. Así que ahí no hay penal. Pero la pregunta que yo le haría a Queiroz a esta hora, y es culpa del árbitro que Jerry Mina salga jugando la pelota por el centro y tan mal. Hay que jugarla al costado primero. Cuando yo salgo de mi extrema defensa, tengo que salir es hacia un costado. Eso está en el ABC del fútbol. Y él sale por la mitad y fuera de eso entrega mal la pelota, la divide. Entonces... Le eh, va a echar la culpa al árbitro de esas... Y fuera eso, lo de James Rodríguez, perder un balón ¿ah? tan infame en la mitad y que se arme el equipo contrario y de una nos eh, hagan el tercer gol. No. Bueno, don Augusto Velosa el cirujano del Hola. comentario, bienvenido. Yo vi a la selección Colombia, sinceramente, parecíamos los visitantes, el local parecía Uruguay, nos tocaron la pelota, Uruguay nos tocaron el diez. balón... Y fuera de eso, y fuera de eso, Porque yo Luis le veía Suave, la querida. cara a James, la cara a Luis Díaz, la cara de Jerry Mina, totalmente deshidratados. Eh, o sea, miren las imágenes, y ve usted a todos los jugadores de Colombia realmente. La lengua pues, afuera. A, a, con la lengua afuera, sí, señor Lavo. No. Entonces yo decía, nos afectó más a nosotros la altura, la, la, la altura, sí, jugar a, la, a, a nivel del mar, nos afectó los 40 grados con que íbamos a retirar a los uruguayos. Yo creo que eso hay que mediarlo bien, meditarlo bien, porque no fue terriblemente mal. Y lo otro es que el técnico... El, el técnico... Queiroz. Queiro de Colombia. Primero, lo de siempre. Hizo una, eligió mal la nómina, porque cuando uno escoge mal la nómina, pues tuvo que hacer cambios rápidos. Después, planificó muy mal el partido, no leyó bien el partido. Y nos salvamos que nos hubieran metido cuatro o cinco goles. A ver, don Augusto. Correcto, don Rafa. Tanto así el tema del, cli del clima que... Eh, hoy, por ejemplo, la directora del Instituto Distrital para la Recreación del Deporte en Bogotá está diciendo que eh, le propone a la Federación Colombiana de Fútbol que más bien... Ese tema del calor de Barranquilla no da. Que más bien, porque no llevan la Selección Colombia a Bogotá para preparar los partidos y bueno, y ahí sí iba a, bajar a Barranquilla, pero prepararlo en Bogotá, dice la ¿Por? directora del IRDR. No. De, Usted le hace de, cuál Del eso? Instituto de Recreación eh, de No, esto simplemente para, para que es el primer reflejo de una insatisfacción del tema de Barranquilla y ese tema horario, no de 3, de, de, de 3 y 30 de la tarde. Bueno, la noticia internacional de nuestra selección tiene que ver con un jugador de Uruguay que jugó contra Colombia y que terminó infectado con COVID-19, que es precisamente Matías Viña, lateral izquierdo. Al, al, al de llegar la delegación de Uruguay a, a Montevideo le han hecho las pruebas y salió ese muchacho con COVID-19. Entonces, están esperando que la Federación Colombiana de Fútbol se manifieste porque... ¿A cuántos jugadores de Colombia contagiaría? La selección partió esta tarde para, para, para eh, Ecuador, para el partido de este martes en Quito, y vamos a ver cuando llegue Colombia y hagan las pruebas, ¿qué va a suceder? ¿Ese muchacho Matías Viña alcanzó a infectar a alguno de los jugadores de Colombia o no? Ese es el tema, estamos claro, esperando... Algo los infectó con tres goles, le parece... No, pero, pero la sanidad. Ahora, Rafa, la, la parte táctica contra táctica no hubo. cabari por ejemplo, como... Eh, presionó a Barrios, le quitó la salida a Colombia, lo confundió James en los costados, Muriel en los costados, no da, y Sebastián Villa en Argentina, y Juan Vergara en Colombia, y no lo llamaron. Como usted dijo, Rafa, el tema de, plan... el tema de elección de jugadores, muy de mal. convocatoria de jugadores, volvió a fallar la selección en ese sentido. Bueno, muy bien. Don Juan Diego Arroyave está en su casa, Teleantioquia. Bienvenido nuevamente. ¿Usted qué tiene alma charrúa? ¿Cómo vio? Sí, acá el mar. acá ma no. porque usted, usted es colombo-uruguayo. A ah. ver, eh, señor eh, Juan Diego. Muy buenas noche, Rafa. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Sí, no, lo que pues, pasa es que el tema con la elección Colombia está bastante complejo. Sabe que tuve un diálogo con un colega uruguayo que es detractor del proceso de Washington Tavares. Y lo que me dijo fue... Cuello Juan, Diego, Juan Diego. No, habrá no? que hacer curso para adivinar. Me dijo, Juan Diego, el juego de Colombia es sospechoso. Sospechoso. Ahí hay algo interno que no está caminando para que lo sepa, me dice. Y sabe que soy por terminar porque creer que sí, que sí, que de pronto el problema va a ser por otro lado. No es que estén cansados, no es que no hayan entendido el sistema de, de Queiroz, ¿Por qué van a cambiar tanto de un partido a otro? Hacen un, hacen un buen partido contra Venezuela, van a Chile y empatan un compromiso también haciendo un buen partido. ¿Y por qué llegan aquí frente a Uruguay, en casa, y pasa lo que pasa? O sea, algo hay, algo hay, y a mí no se me quita de la cabeza eso, Rafa, de que algo pasó. Pero lo de Uruguay sí, porque Uruguay entendió y manejó el tema del, del, del nivel del mar. Y tu manejo también que mire, terminó goleando, ganando, jugando bien y ha hecho un buen partido frente a la Selección Colombia. Pero repito, a mí me quedan las dudas sobre ese tema. Hay otro signo de interrogación que me queda en este juego. ¿Será que a Duán Zapata le va a pasar lo mismo de Carlos Vaca? Carlos Baca se cansaba de hacer goles en los equipos donde militaba. Espero no. Duán Zapata hace goles donde, en los equipos donde milita y aquí en la Selección Colombia nada de nada. ¿Será que van por la misma historia? ¿Qué estará fallando usted, para que estos jugadores no se, no se pongan, no pongan no estén como a ese nivel o no logren como concentrarse o entrar a producir lo que no, ellos ver, producen Duván en Bergar, sus clubes? Duván Vergara es, Duván Zapata. Es la única Duan Vergara o, Duván, o Duván, ver, Duván Zapata. Ah, Duván, ah, Duván okay. Zapata. Dice Vergara. América ah, ni. Ya lo en Vergara. gracias Juan Diego. Duván Vergara. A ver, le damos la bienvenida a esta hora a Donel Kim. La voz, a ver, La voz, buenas noches. Hola. ¿Y ¿Usted también lo vio con la lengua afuera, o no, a los de Colombia? Hombre, yo los vi con la lengua afuera. Saludo y abrazo, Rompecostillas, don Rafa Gol, para ustedes, compañeros televidentes. Lo primero, yo no voy a entrar a opinar qué fue lo que dijo una funcionaria de la Alcaldía de Bogotá o un periodista de Uruguay. Yo tengo mi criterio y para eso estoy aquí. Lo primero, no hay derecho que uno a los 30 minutos del primer tiempo, el, el técnico cambie el medio campo de lo que venía funcionando porque a los 30 minutos, señor técnico, usted cambió un jugador que hace parte de la estructura del equipo, que se llama Wilmar Barrios, e iniciando el partido cambió a Neco Cuadrado, lo dijimos, afortunadamente tenemos nuestros internautas y oyentes que saben lo que decimos en el programa en la semana, cuando hablamos que Neco Cuadrado como lateral no le ha ido bien en Colombia, lo desacomodó de la mitad de cancha lateral y le fue mal. Dos jugadores en 30 minutos desacomodados de ese medio campo. La figura en Italia lateral. Lo de otro, Copuera. ah, sí, en Italia ah, bueno, ha sido figura, pero en Colombia no pues. da pie con bola. Lo otro, señor, el tema de los cambios. Uno tampoco se puede enloquecer tanto y se enloqueció el técnico colombiano, Luis Díaz, que fue de lo menos discreto que tuvo Colombia, considero debe estar el próximo compromiso de titular. Y otra cosa, señor técnico, usted mira el rendimiento de los jugadores en el exterior. Porque lo de Duan Zapata, si usted ve el fútbol italiano que lo debe ver, eh, marca diferencia. Pero aquí como lo está utilizando. Y el tema de Mina. Mina no es titular en el fútbol italiano y es porque no le está yendo bien. No, no inglés, inglés. Perdón, inglés, inglés. Muchas gracias, eh, Lor Velosa. Inglés, y aquí en la Selección Colombia, muy discreto. Otra cosa, don Gol, estamos agrandando mucho los jugadores colombianos. Si observa bien, el único que actúa en un equipo grande en Europa es neco cuadrado y los demás estamos agrandando cómo agrandamos los jugadores de nacional y medellín y ahora hablaremos del tema yo hablo por mí que lo diga un periodista uruguayo allá él y me llama la atención que aquí traen como palabra de fiel un periodista uruguayo que está a miles de kilómetros de colombia y diciendo que es algo extrafutbolístico jugamos mal la peor derrota de colombia en muchos años el peor partido y en, en, en, en, en orden de responsabilidad primero el técnico y después los jugadores, que los jugadores también Aro. tienen su parda, pero el técnico escoge mal la nómina, plantea muy mal equipo, hace mal los cambios y fuera de eso lee mal el partido. Nos salvamos, realmente nos pidieron haber eh, colocado, metido tres o cuatro más. A ver, eh, quiero decirles que este debate lo transmitimos de lunes a viernes en la voz del Río Grande 910 en el AM, a través del Facebook Live en Rafa Gol al aire, para que las personas de, nos puedan ver y escuchar todos los días en el Facebook Live, Rafa Golo al aire, de 12 del día a 3 de la tarde. Y a esta hora estamos entregando el reloj Di Mario, la precisión suiza, entre los que nos llamen al 232-4604 y la camisa de la Selección Colombia original, entre los que llamen al 018000. 51 50 15 vamos a estar entregando estos dos premios esta noche así que necesito que llamen ya a estos teléfonos porque uno de esos regalos tenemos dos regalos nada más y son para los oyentes es un súper reloj el que el, ahí les estoy diciendo para que el que lo lleve bueno eh, sigamos aquí una pregunta para todos y una respuesta Iden. A ver, Colombia, Ecuador el martes, Luciano, ¿cómo la ve? Pues Ecuador viene en un alza tremenda. Se ganó. Está dando lecciones a todo el mundo, Alfaro y su gallada de jugadores. No va a ser papita para el oro. Y, y, y, eso, y eso de que Cuadrado no es lateral derecho, ¿por qué sí puede ser figura en Italia y no puede jugar un partido por una necesidad en y la selección de lateral derecho? Ese es el problema que justificamos todo cuando a los jugadores les da la gana de tirarse en el trabajo de los entrenadores. Pero lo que pasa es que a los jugadores hay que utilizarlos donde mejor se puedan aprovechar. El señor cuadrado, lo hemos visto en Colombia jugando de extremo porque está cerca del arco contrario. y es de, Él es desequilibrante, es pase gol. Y hace goles también. Entonces, cuando lo colocan a 100 metros del arco, ¿y por qué figura en Italia de la lateral derecho? ¿Cómo? ¿Por qué figura en Italia de lateral derecho? No, no sé. Y, y ah, entonces, en un vuelo en, de en seis Colombia. horas, jugando en el puesto de donde figura en Italia, en, en la selección Colombia no. ya cuadrado, se cayó. Lucio, en, Colombia, en Colombia ha sido figura jugando de extremo y de en el último cuarto. El último tercio es donde es figura él, porque sabe, conoce esa zona, es desequilibrante, saca uno o dos contrarios, entrega bien la pelota y aparte de eso también puede definir. Bueno, Lo que pasa es que eh, Cuadrado en Italia, allá está dando resultados, pero a nosotros lo necesitamos más arriba. Porque ese es el puesto. Ese es otro, otro, tema, ese es ese es otro ese te... Y ha rendido a, más pe, arriba. A, a, a nosotros tema, nos mamá. ha rendido más ahí. ¿Por qué no va a descolocar? Que los italianos lo colocaron allá. Ahora, si hacen lo de otro técnico y de pronto lo pone arquero, uno lo sabe. Hace menos de días fue la ca, figura. Catalogado, catalogado el mejor lateral derecho de la última temporada Pero del fútbol. Italiano del fútbol de y del no fútbol europeo. Permítame, del fútbol europeo. ¿Y qué diferencia no? entre jugar en Italia y en la selección? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hacemos? Mira, es la diferencia? Mira, en el perro. En el partido contra Chile se les olvida a ustedes que él quedó en la foto. ¿Por mm. qué? Porque el señor técnico lo sacrificó de defensa. Pero de todas cuando, maneras. Cuando oiga, tiene que pero, salir pero, pero, lesionado tabo, tabo. el señor bueno, tabo, tabo, De todas maneras, el fútbol italiano en, de, en temas defensivos es de los más fuertes del mundo. Y allí se ha destacado un respaldo allá, allá, allá. bueno, que allá tenga respaldo. Bueno, entonces a practicar un poquito más, pero de todas maneras, eh, Rafa, eh, ha dicho Gustavo Alfaro hoy, Colombia puede estar herida, pero no con bajón anímico ni futbolístico, no. sobre todo el bajón anímico no creo en el bajón anímico de Colombia dice Gustavo Alfaro y Colombia creo que va a hacer una buena presentación allí ah, yo soy Alvaro, escéptico Rafa dándonos, yo soy dándonos, dándonos, escéptico con vos, ese partido trapo, sí. ver, dale, ver, estoy ver, muy vea. escéptico con ese partido porque es que con el funcionamiento de muchos jugadores y repito y corrijo lo de Duán Zapata es que duán Zapata no hace goles en la selección Colombia y Cuadrado puede rendir en el, en, en, en el equipo italiano, puede rendir porque si, si, seguramente el sistema y el respaldo de los jugadores con los que él actúa tienen un, una funcionalidad diferente a la que está platicando la selección. Entonces, a él le entrega más responsabilidades y no las, no, las, no las ha podido asumir. Ahí viene el problema. Yo soy muy escéptico con ese partido. Esperemos que Colombia logre salir adelante y enderezar el camino que se está como A mí me ha enseñado el fútbol como la vida que lo bueno no se debe cambiar. Y si cuadrado adelante da resultados, ¿por qué cambiarlo? Seguramente en el equipo donde está tiene mejores respaldos en torno a los defensores que aquí no encontró con los compañeros. Y yo le digo una cosa a Rafa Gol, porque usted preguntó sobre Colombia-Ecuador. Uh -huh. Ese partido donde pierda Colombia se le complica la clasificación, así se esté comenzando, porque estoy muy rápido. Y donde, y donde pierda un técnico colombiano ante Ecuador, inmediatamente sale. Pero como este es un técnico extranjero, a Leonel lo sacaron por cosas peores, por cosas. Eh, donde rindió un poco más de lo esperado. Eh, el técnico actual, claro, le dan toda la posibilidad, pero si pierde Colombia, muy complicado el tema de oído. Para quien habla, después de Brasil, como equipo, la selección ecuatoriana es la que marca diferencia en este momento. Si no hay categoría en los jugadores, se va a demostrar. Y si hay, se va a demostrar ante Ecuador. A ver, ¿de qué estamos hechos? Bueno, cuando iniciaron las eliminatorias, Ecuador estaba dentro de los de abajo. No, porque Ecuador tiene renovación, está en construcción. Sí. A mí no mm -hmm. me vengan a decir que vamos a perder con Ecuador. No tengo en mis planes de perder con Ecuador. Más si que nadie tiene los, los planes Ecuador, que pierda. Señor Queiroz, si que una vez sí. Organice sus maletas en Ecuador y se vaya. Sí, sí, ah, Colombia eso. sigue bueno, jugando yo así. Yo es Véngalo que usted por no le lleve las maletas al aeropuerto. La pausa y ya regreso. Que con el <risa>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 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Retornamos al Superdebate, los temas polémicos del día aquí en Teleantioquia, los domingos en vivo y en directo a las 9 y 30, pase la voz, cuéntele a sus amigos, a sus vecinos en el chat. Ya estamos aquí, a todos los cibernautas que nos, diariamente nos sintonizan en Rapagol al aire. Nuestro saludo. Y quiero decirles que estamos en Teleantioquia y que ahora, los lunes y los viernes, Teleantioquia Deportes. Los lunes a las 8 y 30 y los viernes a las 8 de la noche. Teleantioquia Deportes con Jaime Moreno y Juan Felipe Mejía. Ahí tienen toda la información, toda la información deportiva para que no se la pierdan. Así que lunes, mañana como es festivo, no hay. Pero el viernes a las 8 de la noche. Y lunes y viernes, no olviden, los lunes a las 8 y 30, los viernes a las 8 de la noche, Teleantioquia Deportes, con dos cracks. Juan Moreno, eh, tenemos a Jaime Moreno y a Juan Felipe Mejía. Ahora sí, nos vamos, nos vamos, nos fuimos con Nacional y Medellín. Nacional clasificó ganó ayer eh, porque al Cúcuta Deportivo le retiraron el reconocimiento deportivo no va más Nacional clasificó pero yo no sé yo me encontré esta mañana con varios, chequeando ahí eh, Don Luciano varias preguntas que decían que si era que usted quería que, que Nacional no clasificara ¿Y? que va la impresión Soy como igual. que que, por, por, que como sacaron Osorio usted está como dolido ¿qué tiene que decir? Sí, claro a... que estoy dolido a mí, me, a mí me duele mucho cuando echan a las personas de su trabajo. De, de, de, echen a la barredora, echen a la que hace los tintos, eso me da dolor. Claro que estoy dolido. Y ustedes dicen con una ligereza, a Javier Álvarez lo echaron. Y como con un gusto, no, pues, estoy... y como con una dicha. Y a Osorio lo echaron. Y resulta que hace ocho días, el funcionario que me dio a mí la noticia de la salida de Osorio... Me dijo, nos tiene con los pelos de punta porque no esperábamos su renuncia así tan intempestiva. Entonces, yo, yo no he podido saber si a él lo echaron o fue que él se retiró porque no soportaba la presión de directivos que se creen técnicos. Y como él es un hombre digno, no se va a imponer ni alineaciones ni condiciones tácticas. Lo porque eso le compete. Es a él que es director técnico. Ahora, que nacional? Nacional debe ser campeón. Porque, entre otras cosas, el señor Osorio lo entregó clasificado. Estaba clasificado en el fútbol colombiano y estaba para disputar la clasificación de la Copa Suramericana. Para que no vaya ahora pues a decir que vea, si ve, si ve, lo tenían que echar. Porque hablan con una alegría de echar y con un gusto pues como si, como si nunca ustedes los fueran a echar. Ustedes son eternos e intocables y a ustedes no los echa nadie. A mí sí me duele cuando me dicen que echaron a una persona. Esa señora que va que planche Planchi, que llegó llegó un ejecutivo y la hecha, me duele, me arde. Pero... Y mucho más a un técnico de fútbol. Y Ajá. a técnicos de fútbol serios Como es Juan Carlos Osorio Que es un tipo serio, estudioso y capacitado Y un técnico como Javier Álvarez Que es serio, no. culto y educado Pero usted no puede... Sí, claro que me duele usted claro no... que me tiene usted... que arder. Usted no puede generalizar Porque a mí no me han preguntado Si estoy de acuerdo con la echada de Osorio o no Porque resulta que siempre dije Que a estas alturas de la vida Independientemente que fuera, fuera Juan Carlos O el técnico que fuera A esta altura no se saca un técnico Sobre todo con un equipo clasificado Así que allí fallaron, porque eh, un técnico, ¿quién garantizaba que Nacional con ese peladito que nombraron mm. de técnico iba a clasificar? Afortunadamente le sonó por allí la flauta y ganó este último partido frente a Alianza Petrolera, porque en, hoy, hoy le dieron los tres puntos frente al Cúcuta, que pero, se to los pero, todavía, pero todavía no se los han eh, puesto en la tabla de posiciones, que hasta mañana, hasta mañana a la hora del sorteo, ahí como que se los ponen. Porque Aquí hay el sorteo a propósito. El sorteo ¿sí? es a las 7 y 30 de la noche mañana en Bogotá. Y ojo, hay sorteo no solamente de los ocho clasificados, sino de los 12 eliminados que los van a dividir en tres cuadrangulares. Así que, señor González, usted no dispare sin preguntar quién vive, porque a mí no, aún es que yo no, no estoy me habían preguntado si está de acuerdo vos. con la salida de Juan yo Carlos no Osorio, porque por a, usted, usted, a, estas alturas, a estas alturas del campeonato no se saca un técnico y menos cuando el equipo está clasificado, porque no es culpa de Juan Carlos Osorio que el equipo haya decaído tanto cuando él... Y, y en la pandemia era, vida... era el líder, era el líder del fútbol colombiano. Entonces, algo tuvo que haber pasado con los jugadores. El entrenamiento invisible, no sé qué pasó. ¿Y, y cómo le va de irónica, no? Hace ocho días, la crónica vacateña hacía fiestas, ¿no? Y titulaban, millonarios goleaba Nacional y sacó a su técnico. Hoy me acordé de ver Castro, el famoso humorista chileno. ¿Y de qué le valió todo eso? Uruguayo. Ah, eh, uruguayo, perdón. Ah, ¿De qué le valió? Ah, ah, era loca. Ah, sí, ¿de qué le valió? La semana pasada era una fiesta en Bacatá, porque... Una... Y titulaba, así título el canal que tramite el fútbol. Nacional fue goleado por millonarios y sacó a su té. Millo no, perdón, Millonarios, golpea a Nacional y sacó a su técnico. Hoy... Como con una dicha. ¿Y hoy qué van a hoy, decir? todavía le hacían las cuentas, eran Millonarios en la, en, en la transmisión. Sí, de le los, hicieron los una fuerza. Partidos. Le hicieron una fuerza y decía por allá un antioqueño que ahora que habla como argentino, que era hincha <risa> del Medellín y ya, ya dice que a él no le importa porque él es imparcial. Un es paisa, hincha de Medellín, pero actualmente narra como argentino. Y ya no es hincha el Medellín, porque ya es imparcial. Pero, falta, faltando un minuto, hombre. Y ya eliminado a Millonario, porque aquí ya estaba ganando. Pero todavía quedó partido, todavía quedó partido. Che, mira, mira, Turco, todavía quedó partido. Che, mira, che. Ya. Quedaron como el ternero con sus millonarios. Bueno. Y Juan Carlos Osorio oiga, entrega pero, el equipo oiga, clasificado en el fútbol oiga, pero colombiano. Importante millonarios que estamos en el debate sí. de nacional. Y, y, y sí, digamos, sí, sí, sí, Señor Juan de millonarios. Carlos Osorio, no es que a mí me da mucha dicha porque cuando se burlan de la gente y ojo y ojo que otro verdugo de nacional, el super once Caldas como la calandria voló voló y voló voló voló y voló como la calandria. Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y como no debemos ganar los grandes, pero tampoco los grandes nos han ganado a nosotros, excepto millonarios, para que, que eso también presente. No se han Nacional enfrentado. tiene no, pero lo mejor, que, pero, Lucio, de lo mejor, Lucio, es que para encantas. ganarse el campeonato. Lo tiene bola, bola. Porque tiene menos los jugadores, tienen menos bueno, partidos sí, encima pero que, es que la, que pero, la generalidad pero, del pero, del, pero es de los futbolistas de la que final. En esta colada no me metas a Once Caldas porque Once Caldas <risa> lo eliminó en la jornada pasada. Bueno, el pasto. Pero, hoy pero, hoy tenían posibilidades. Hoy tenían posibilidades. Equidad que efectivamente eh, las eh, demostró en la cancha que quería meterse y fue pero, ¿qué eh, y fue superior al América. ¿Qué hacemos? Águilas que ganó su partido y Pero, tenía que esperar. Pero ¿qué hacemos? Uno de los argumentos bueno, de la gavilla antiosorística es que Osorio no le ganaba ni al Once Caldas, ni a los grandes le ha ganado y tiene que irse. Bueno, ya se fue. Tiene el torneo de bola a bola porque esa gente de nacional, esos jugadores... Tienen menos partidos encima que el resto de los que están en competencia. Claro. Así que no voy a sacar las disculpitas claro. y pendeadas. Estoy de acuerdo con usted. Además, porque con Juan Carlos Osorio, ay, no pueden jugar sino tres partidos. Por eso, porque después hay que en rotarlos. el cuarto, ¡ay, que se la Hay que rotarlos. A ver, dale a ver, Juan hay que rotarlos. Diego, ¿Usted qué tiene suerte? Yo Rafa, eh, Lo vio muy claro. Y hablamos desde el, de la hora. Si, lo si que él dijo que Juan Carlos Osorio pasó, nunca pasó, llegaría a Nacional, ¿qué va a decir a esta hora? Lo que no pasó, es que pasó. Feliz. Lo que pasó, pasó. Y ya, eso se quedó en el pasado. Hablemos de la hora, el hoy, el nacional que preocupa a los hinchas, que hace un fútbol que no convence mucho, pero es resultadista. Eso le tocó hacer al técnico encargado ahora, Alejandro Restrepo. Le tocó plantear un equipo, hacer unos ajustes, so, buscar una solidez en defensa. Está tratando de hacer un fútbol que le dé resultados a nacional. Desafortunadamente, todos los puestos de la defensa están jugando jugadores improvisados. Antes es muy meritorio que en dos partidos logró conseguir los puntos que necesitaba. El partido frente a, frente a Pasto y luego el partido que hizo frente a Alianza Petrolera. desafortunadamente le tocaron los tres puntos del compromiso frente a Cúcuta, que no que perdió el reconocimiento deportivo. Pero bueno, la final, ¿cómo va a ser? Tenemos que acostumbrarnos a ver a ese nacional, que no va a ser el nacional eh, tan, tan agresivo en, en ataque, un equipo rápido como le gusta a la gente. No, este va a ser un nacional más pausado, de mantener más la pelota y a eso buscar los resultados, que es lo que va a plantear este equipo. Y nos tenemos que acostumbrar a ver eso. Entonces, porque van a llover las críticas, que este equipo no juega nada, no juega nada. Pero desgraciadamente, al técnico lo tienen ahí para que salve un año, que es lo que quiere el equipo Verde Verdolaga y conseguir participación para tocar internacional no en el 2021. Ah, eh, por supuesto, por supuesto que uno admira a Juan Carlos Osorio, un tipo más estudioso que hay en Colombia y todo, ¿no? Pero las estadísticas realmente se le fueron en contra, a Juan Carlos, que en la segunda fase con Nacional tiene un rendimiento del 53%, global, desde el año pasado hasta ahora. Pero el tema de Juan Carlos fue el tema post-pandemia. El segundo semestre fue terrible para Juan Carlos Osorio en el rendimiento que no subió del 25, 27% de rendimiento. Ese es el tema. Los hinchas en un 90% estaban desesperados. Decían, sí. pero ¿qué le pasa sí. al profesor Juan Carlos Yo Osorio? Y el 90% de los hinchas pedían el sí. cambio del Yo técnico. Ver ese 90%. La verdad, eso es impajaritable sí, porque porque él, vos, Y él, y él se quemó con una frase para dijo, vos. para mí no existe la palabra equilibrio cuando todo el mundo le decía, por favor, profesor Osorio, cuatro defensas, no friguemos con tres defensas. Póngale equilibrio al Atlético Nacional porque, este... hombre, duró nueve partidos que en cada partido le hacían dos goles seguidos. Y en uno le hicieron tres, Millonario le hizo tres Por eso le que yo, No existe la palabra equilibrio ¿No, lamentablemente está Millonario? Pero es el sí. equipo que, es. Es el equipo que ah, sí. Colombia mejor está jugando ¿Dónde en está Millonario? Según Osorio ¿Y qué pasa? aunque está jugando muy bien? ¿Y alcanzó Está eliminado, va a jugar la liga Le ganó a todos menos con Pasto De todos los que clasificaron le ganó Millonario a todos menos a Pasto Pero bueno, es que el tema no es Millonario El tema no es Millonario, el tema de Juan Carlos Osorio papá, ese es el tema. Y después de la pandemia fue un verdadero desastre con nacional y debió salir como salió. Bueno, ¿no más? mire, y, lo sigo ver, mirando, no, y los si no sigo salido. mirando y los sigo mire, mirando. Claro, palabra, es que uno aquí claro. califica son las acciones de la persona y de la parte profesional no de, de del ser humano, porque Juan Carlos Osorio como persona es excelente, pero la terquedad lo mató. Es que si uno tiene una cantidad, una seguidilla de partidos y el equipo pierde y le anotan goles, uno tiene que cambiar. Y el técnico nunca cambió y qué pena. Llegó este muchachito imberbe que hasta se lo gozan aquí en la transmisión. En cada partido le ponen hasta un sobrenombre. Y Nacional ya dos partidos consecutivos ganados que sin contar el del Cúcuta, que, que ganó por doble y que no pudo hacer don Juan Carlos Osorio. Ve este pañolito le voy a guardar, se lo voy a dar a, a dos amigos míos. Osorio el uno que se volvió antes no, de hincha no, no, de no, ser hincha no. de Atlético Nacional. No. Ahora es hincha de Atlético Osorio, el señor Osorio, porque le duele más Osorio que Nacional. Y el otro, con las tomaderas de tinto, ya pasó de ser hincha de Independiente Medellín a ser hincha de Osorio. El señor Osorio... Sí, tiene que salir Perea, no, González ya, no, Lazo, sé, Segura, Estefano, es que... tienen que salir muchos. Pero, señor Osorio, usted los trajo. ¿Qué hacemos, pues? Se fue el técnico ya, del Nacional, ya, el equipo pero, en alguna medida, para ganando. medida... Pero también, los ah, sois jugadores, yo soy hincha, jugadores, yo soy hincha de los amigos y de los atlético buenos técnicos. nacional y Que yo recuerde, el señor Juan Carlos Osorio tiene seis títulos. ¿Quién se gana seis títulos? Ah, Nadie le quita los títulos. Nadie le quita los títulos. Atlético Nacional. ¿Usted y el es señor, y atlético el señor Jesucristo no nuevo ya. del Nacional. Llámese como se llame: Magija, Rui Rua, Pedro Rimales. No puedo olvidar que el equipo se lo entregó Sorio clasificado ¿Qué para es esta esto, final. ¿qué es esto? Se lo entregó clasificado sí, claro. para esta final. ¿Qué es esto? Y se lo entregó... Disputando un partido que le faltaba. Rafa, ya suerte este nombre. No Guimarães, Guimarães, no porque tengo la palabra. palabra. No, no, me la dieron hermano. a mí, señor no, no, no, no, Quermena. Me la dieron no a mí. Me, a me, a me, me pues, la dieron no, a, me a, a mí. Me la dieron a mí. Un momento, momento. Yo no le puedo respetar. Yo no le puedo respetar la palabra a usted, señor Quermena. Porque usted no tenía la palabra. Usted, no, usted se ha Exactamente. Se pasó al señor Rabo. Y le entrego un dato final. Menos, y le entregó un la dato final. Ya. A ver, dale la Y le entrego me un me dato final ya. para ya, que me Luciano me siga hablando después de las nueve la y media de la noche, si quiere. Guimaraes está muy cerca de llegar a Nacional. Ya fue un emisario de la ciudad de Medellín a averiguar la vida personal, el entorno del técnico. Para oiga llegar eso. al equipo verdolaga Así es en la organización eso, Miran a ver el entorno de la persona Para llegar al equipo Bueno, vamos a ver eh, De todas maneras eh, Lo del técnico Yo creo que se están tomando el tiempo Analizando las obras de vida No se va a dar ya Puede Así que a como lo tomaron pecharos, ¿quién, ¿quién, ¿quién, ¿Quién sabe Rafa? Autor, semana, autor, semana, ¿Quién sabe Rafa? Porque el señor Hernandario Herrera hoy gana un título de Copa y al otro día le traen a Autori para dirigir sí, el sí. último partido claro. de la liga. ¡Ojo a eso! Ese es el estilo. El estilo. Guimarães puede Guimaraes que, es que llegue ese. mañana. Puede que llegue mañana para que, pa que dirija la final. Que, que ¿Y usted quiere que dirija Guimaraes o no? Cualquiera que dirija tiene que responder el legado que le dejó el señor Juan Carlos Osorio que lo dejó clasificado. Cualquiera que diriga, si me haga el equipo a mí, yo tengo que responder por el legado que no me ha No van a poder partido, superar oh, oh, a mi Gustavo y Luciano. Osorio lo, osorio, lo, osorio, lo osorio lo dejó en la sexta posición, Rafa. Estaba clasificado. Y Alejandro, no van lo, y Alejandro Restrepo lo subió a la tercera estaba posición. Estaba clasificado. Bye. Está ver, clasificado. ¿Qué Hola, ¿qué tenía don Luciano? Gustavo, no van a poder superar lo de, lo, lo de Juan Carlos Osorio. Dejen eso atrás ya. Y claro, claro. adelante. Pero es que le digo, oye, no lo van a poder superar. No lo van a sí, poder. No se sí, superar, porque desgraciadamente... Desgraciadamente, no. la campaña de quien llegue está ligada Juan no, Juan Carlos, no, no, no, no. A, a Juan Carlos Osorio. Desgraciadamente, eso se puede ligar. El que llegue recibe un equipo que se lo entregó clasificado, el señor Juan Carlos bueno, Osorio. Ya. Eso no lo puede desligar absolutamente nadie. Recibió un equipo nadie. confundido. Eso, bueno. Pero estaba clasificado. Recibió un, confundido, pero un equipo confundido. confundido. ¿Y si queda campeón, campeón qué? ¿Y si queda campeón qué? Estaba, eh, lo clasificó. Zorio, caro, Zorio. Claro. Lo, clasificó caro, Zorio, campeón. lo entregó clasificado. El deber de él es quedar campeón con ese equipo que se lo entregaron clasificado. Porque no va a decir ahora que por quien eliminen a Nacional salga el profesor acto de decir, no, es que esa novia no la vestilló, mam mamola. Como decía el difunto Razo Serpa Uribe, tiene que responder por lo que le entregaron. Le entregaron un, un carro listo para arrancar. Y competir, no lo puede dejar chocar. Cuando él ha despedido señor. hombre, bueno, no cuando si tiene, el que venga... Es ¿Qué nomina tiene, aquí, no tiene, que va. Ahí tiene Ahí tiene un carro. Pero es tiene que ser la jugador de Si no sabe no conducir, ese es el problema. No acabamos bueno, de escuchar bueno, al gordo ¿Y, si, ¿Y si gana qué? ¿Y si gana qué? Es bueno, que tiene que ganar. ¿Y si ¿sí gana qué? ¿La obligación de ganar? Bueno, bueno, ya. Hacemos esta pausa y continuamos en el Super Debate. La pausa la hacemos a nombre del Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben, el ron perfecto en todo momento y además, como siempre el Ron Viejo de Palta, patrocinador del equipo Atlético Nacional. Y estamos con formarte. Claro, estamos ahora sí en el prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX Saber 11 con el prefix Formarte dictado por los más teso. Llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edo.com. Formarte. También virtual.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 ron viejo de Caldas, el ron de los que saben, y como siempre el ron viejo de Caldas patrocina al Atlético Nacional sí señor, al equipo verde de la montaña y estamos también ahora con prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia o a la nacional en el preuniversitario formarse, dictado por los más esos. Llama al 444-0404 e ingresa a formarte.edu.co Formarte, .edu .com. ¡Por Marte! también virtual. Proseguimos en el debate. Vamos con el Medellín, sí. señor Osorio. Eh, usted dijo que tenía muchas cosas que decir del Medellín, sí, pero de, digas cuando de, sea una y media. No, tengo, tengo varias. <risa> Vamos a ver si alcanzo. Mire, voy a, voy a rebobinar acá cositas y voy a ser breve. Bueno, eh, ¿se acuerdan que Raúl Giraldo grabó un video donde él decía que tenía un acuerdo de confidencialidad con un grupo extranjero. Pasaron los días y, y el tema quedó como en silencio y, y de ahí en adelante, de lo que dijo Raúl Giraldo, hubo muchas especulaciones, que era un grupo tal, que era el Manchester City, que eran unos portugueses, que eran unos mexicanos, que eran unos chinos, que eran unos árabes y nos quedamos sin saber. Después de ahí, hay grupos que se han acercado a don Raúl Giraldo, grupos, hablo de apoyo, de apoyo, y que eh, asesoran al Medellín, algunos hinchas que asesoran. Entonces he conversado con ellos porque Raúl Giraldo no es posible, ya el hombre vive como en, no Júpiter, en Júpiter o en Marte, no sé, Está es, en impo todo su es imposible hablar con él y tampoco contesta, lo deja uno en visto, cuando uno le escribe. Entonces yo acudí a estas personas y me dicen que han tenido reunión con Raúl Giraldo y que Raúl Giraldo les dice, que la negociación va bien que la negociación va bien y que en los próximos días se va a saber algo, pero ¿cómo le parece esto? vuelvo a rebobinar cuando el señor Raúl Giraldo dice que ya tiene un acuerdo de confidencialidad y estas personas me dicen que a ellos les dijo que no hay un monto, entonces si no hay monto ¿cómo hay un acuerdo de confidencialidad? entonces hay incoherencias sobre esto que, que es tan serio que está diciendo el señor Raúl Giraldo que ya tiene el equipo vendido fuera de eso esta sí es de mi cosecha, porque esta es verdad. Don Raúl Giraldo dijo a un amigo de Granada, Antioquia, que él vendía, pero que no vendía la totalidad. Mejor dicho, que vendía como el 60% de las acciones, pero que se quedaba con un 20%. Porque estuve averiguando ayer bien, y don Raúl Giraldo tiene más del 80% de las acciones. Son de él. Porque él cuando llegó compró el 51%, pero ahí, eh, ahí, pianito, pianito compró más acciones cuando llegó a Independiente Medellín, entonces ya tiene el 84% de las acciones y quiere vender a esta hora el 60%. Como también se ha dicho Rafa, que hay un grupo económico de acá que está interesado en comprar, ese grupo económico eh, que de acá del cual se habla, no tiene dinero, sino para patrocinar, para patrocinar el equipo mas no para comprar. Así que a esta hora, mi pregunta es, si él dice que había acuerdo de confidencialidad con un, con un grupo <coughs> del exterior, posiblemente europeo, porque a esta hora no hay un monto, no hay un monto visible donde se diga el equipo vale tanto, me ofrecen tanto. Entonces, después de todas estas incongruencias, yo a esta hora soy escéptico. Y perdónenme los hinchas y de don Raúl Giraldo que sea escéptico en la venta de independiente de Independiente Medellín, así se diga por parte de las personas llegadas que está... Vivo el negocio y que está caminando el negocio. Bueno, <risa> alguien me mandó un WhatsApp esta mañana diciendo que, que evidentemente van a dar a conocer el grupo que va a comprar Medellín hasta el 6 de enero. ¿6 eh, de enero? Sí. <risa> ya va el 6 de enero. Ya va el sí. 6 de enero. Sí. Pero, eh, ¿Pero, pero ¿sabe quién es pero, el grupo? Pero, pero, Los sí. Reyes Magos. ¿sabe quién es el grupo? Los Reyes Magos. Ah. A ver, dale, Luciano. <risa> ¿Y por qué tiene un señor que vender su producto al precio que le dé la gana el comprador? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué tiene un señor que es dueño de un producto que vende? Llámese Raúl Giraldo, llámese Chucho Martínez, que vender su producto. Este lapicero Montblanc, ¿yo por qué se lo tengo que vender al señor de la cámara? Porque me dice, ve, quiero tu lapicero Montblanc, dámelo, aquí tenés 100 pesos. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Y usted qué hace ¿Cómo con un lapicero Montblanc? Lo que pasa es que hay gente muy poco seria y muy vitrinerita. ...que se está aprovechando de la coyuntura del Medellín... ...para echarle agua sucia al señor dueño del equipo. Hay gente muy vitrinerita. Y ofre ya yo ofrecí, ya yo planteé... ...y salen los periodistas todos en coro. ¡Sí! Llegaron unos extraterrestres... ...con unos fajos de dólares, listos. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿Por qué tiene el señor Giraldo que vender su producto... ...que se llama Deportivo Independiente Medellín? Que es de él? Guste o no nos guste, es de él. Porque él lo adquirió con su dinero, con su plata a vendérselo al, al primero que ofrezca, porque le da la gana a los hinchas y a Gustavo Osorio y a los periodistas paisas. ¿Cómo así? ¿Por qué? Tiene toda la razón el caballero, ¿y qué quiere decir? Que si no hay una oferta que a él le llene, no lo va a vender. Y es el problema de él. Pero lo que pasa ¿no? es que, de él. que pasa es, es una que el cosa es él. manejar una empresa y otra cosa es manejar el ah, sentimiento sí. y el corazón de una hinchada y los hinchas no se lo aguantan. Y por todas partes hay carteles diciendo fuera Raúl. Ay, fuera sea, Raúl, a, Raúl a Raúl en este momento, don Raúl, venda. Porque claro. usted, ante los hinchas, usted, Juan no, Charras, no, es que... Solo su madre lo Oiga, recuerda con cariño. Desmanteló, Voy el, con equipo, Velosa. A ver, desmanteló Velosa. el equipo estando sí, en Copa eh, Libertadores no, no, no, de América. Ese tema, sí, ese tema de la desmantelada es impresionante. Rafa, estaba viendo aquí la cuenta. A, a diciembre del equipo titular queda solamente un jugador, que es Cadavid. El resto vendió, sacó. Por bajo rendimiento, devolvió, regaló pases, etcétera, etcétera. Quedaron nueve jugadores veteranos, digamos, de la columna vertebral de 25 a 31 años. Quedaron nueve jugadores. El resto de Medellín ha tenido que emplear 19 sub-23. 10 sub-20 y 9 sub-23, para un total de 19, digamos, sumando bueno, una cantidad de jugadores pelados tiempo, muy nuevos ver, eh, que tuvieron ahí, que ir. Escucho yo, Juan Diego Yo solo corto y corto Quiero, y quiero decir una cosita muy puntual, Rafa. Es que falta ver, de pronto, don Raúl, qué es lo que está vendiendo y qué es lo que está pidiendo. Es que de pronto lo que él está vendiendo pide, un, le da un valor que no es asequible a quien esté comprando. Es que, es que hay que mirar también las cosas por ese lado. ¿Qué está vendiendo él? Porque es que no, esta es esta hora que nadie sabe qué es lo que está vendiendo, porcentaje, el 100% o el 60% o el 40%, no, entonces falta ver si eso tiene un precio, ese porcentaje y cuánto está pidiendo, porque no ha negociado. Voy a añadir algo diferente a lo que anotan mis compañeros, si ha sido el semestre de Independiente Medellín, no hay derecho que un técnico como Javier Álvarez que salió de la junta directiva porque no estaba de acuerdo, con las medidas que tenía el equipo, vuelve como técnico. Y al final, después de menos de dos meses, sale del equipo. Ayer le pregunté al técnico qué pensaba de la, de la materia prima del Medellín. Lo bueno, lo malo y lo fue. Y me dice, no, qué buena materia prima tenemos. Si tiene tan buena materia prima, ¿por qué salió el día de hoy? Y los pelados, don Rafa, los jóvenes, no aprovecharon la oportunidad del semestre. No va a haber un equipo grande en el fútbol colombiano. Estos jugadores no van a tener la oportunidad de actuar en un equipo grande. Y la desaprovecharon. No saco la cara por ninguno. Así un compañero mío, vea... Bueno, se nos... Diga que eh, tenga bueno, las mejores divisiones. Eh, ya mejores. el otro domingo proseguimos, mañana festivo, en, tenemos superdebate de 12, el día sí, 3. No, pero hacer. tranquilo, lo que están preguntando, ¿qué está vendiendo? Decía Juan Diego, ¿qué es lo que está vendiendo Raúl? Raúl en este momento está, el que le quiera comprar equipo equipo lo vende, pero él en este momento está vendiendo jugadores, vende lo que sea a los jugadores, mire cuántos ha vendido, está porque le están dando el billete. Vea, eh... Tenemos la pregunta de... Rafa Gol, 20 años. De Rafa Gol, 20 años. La pregunta es, ¿cuál ha sido el triunfo más sobresaliente en la historia del fútbol uruguayo? Esa es la pregunta y la respuesta la tenemos con Juan Felipe Mejía, que es el director de Teleantioquia Deportes. Y él nos da la respuesta. Juan Felipe, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo soy Juan Felipe Mejía, director de Teleantioquia Deportes. Y por supuesto que la victoria más importante, más contundente más gloriosa que ha tenido Uruguay, es el maracanazo de 1950, esa gran victoria ante Brasil. Claro, 1950, ni usted ni yo habíamos nacido, no, seguramente Luciano, Gustavo, <risa> Velosa, ya hacía camerinos en esa época. <risa> Teleantioquia Deportes, y esta es la respuesta a la sección Rafa Gol, 20 años de triunfos. Y Teleantioquia Deportes, ¿cómo va? Bien, bien, Teleantioquia Deportes es un programa con el que buscamos Tener información, donde buscamos tener entretenimiento. De una manera, digamos, que la gente conoce y que sabe a lo que le apuntamos, pero que con la que también eh, queremos eh, tener algo de, eh, eh, digamos, facilitarle a la gente eh, el conocimiento de temas deportivos. ¿Temas deportivos? ¿Horario? Horario. Tenemos los viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 8 y 30 de la noche. Vuelve Rafa Gol. Volvimos. Rafa? Aquí estamos en casita. ¿Cómo bueno, le parece? Muy bueno, porque además eh, estamos apostándole a el tema de deporte, ¿cierto? Que eh, en Antioquia tengamos mucha más información, mucho más conocimiento del tema deportivo y qué más que Rafa Goleste ¿no acá. ¿Qué pasó con Colombia ante Uruguay? ¿Cuál es su pensamiento? Creo que fue mal planteado el partido. Eh, hay varias cosas que no entiendo y rápidamente le digo, creo que lo de Juan Guillermo Cuadrado no lo entiendo, es inexplicable haberlo eh, llamado como volante y que aparezca como lateral derecho teniendo dos en el banco y hay una cosa que no se negocia. Es la actitud. Esa actitud no apareció. Y allí Uruguay nos sacó del camino. Señoras y señores, aquí terminamos la sección. Rafa Gol, 20 años de triunfos. Usted y yo hablando de fútbol, tenemos unas cabezas brillantes. Que Dios lo bendiga. Sí, señor, señor, gracias. Que también, muchachos, chao. Buenas noches. Don Rafa Gol, sigue usted. Colombiano de corazón. Bueno, vamos a está Se nos está yendo, se nos está acabando el programa. Y tengo vitrinazos, pero también quiero entregar los premios. Por favor, Luciano, regáleme un numerito del 1 al 202. 1. El número 1 corresponde a una dama. Se llama Luz Marina Molina. Luz Marina Molina y vive en el barrio Belén. Entonces le entregamos la camiseta. Vamos por el reloj. A ver, don Gustavo. Un el número 107 que está cumpliendo Medellín. ¿El número qué? 107. Bueno. El número 107 corresponde a Teófilo Nieto del barrio San Javier. Aquí está tres personas en el programa, dos hombres, una mujer. Y dice la respuesta, el maracanazo, correcto. Entonces, estas dos personas, eh, esta semana nos comunicamos, aquí están los teléfonos, para, uno para entregarle el reloj de Di Mario, la precisión suiza y la camiseta de la Selección Colombia. Tenemos vitrinazos, vamos a despedir con los vitrinazos. Tengo vitrinazo aquí para Mauricio Arevalo, para Endira, en Bogotá, para Jonathan Cifuete, para Ruz Roberto, Doña Ana, en Bogotá, también eh, para todos los cibernautas del superdebate, para el doctor Mauricio Jaramillo, para el doctor, doctor Juan Carlos Chávez, el abogado, al igual que eh, Juan Diego Álvarez Baena y Luis Berrío, Luciano. Dos amigas del alma, la doctora Olga Suárez y la futura doctora Jessica Molina, por sus cumpleaños. Andrés Arboleda Matías en Colanta, la 70, Verónica Vargas, Lina Mendoza, familia Bolívar en Loreto, Daniel Durango, que se, se ha recuperado, hombre, se recuperó Daniel Durango del COVID y otros eh, problemitas que tenía. Nos alegra muchísimo, gloria a Dios. Y para Juan Carlos Osorio y su señora esposa que también están en cuidados especiales, Marcela Rúa y su señor padre. Para Carlos Mario Urquijo, para Elkin Mercalocura en el 12 de octubre, para Fernando Zapata, para Alberto Caroleste y para Pacho Hernández en Envigado. Hombre, para Silvia Rosa Echavarría de Montoya, la señora madre de nuestro gran amigo compañero Héctor Elguari Montoya que ha partido para el cielo, yo la tenga en su eterno descanso. Para Marco Sosa, allá en la Casa Social de Belén, gran abrazo, no se pierde el programa, Guillermo Tangarife, allá en el municipio de Envigado, para William Arboleda, en Santa Cruz, La Rosa, Simón Londoño y Esposa, en Belén, San Bernardo. Vitrinazo para Juan Sastoque, hospitalizado, cumpleaños ayer, bendiciones señor, feliz cumpleaños, ahí, ahí lo vemos hospitalizado y viéndonos. Luz Miriam Upegui, cumpleaños el 17 de noviembre de parte de su novio Giovanni Escobar, Libardo Álvarez Lopera, rector del Poli, Kenny Stevermercado Mercado en Massachusetts, Barrio Loreto, Didier Cano en Medellín, Raúl Giraldo en Granada, Antioquia. <risa> bueno, y me, que, me queda aquí Gabriela Castrillón en Girardota.